Hoy vamos a hablar de temas importantes, temas que a usted le interesa. Las medidas económicas dictadas hoy por la presidenta del Estado. Y para esto vamos a dar la bienvenida al ministro de Economía. Vamos con el Skype al ministro de Economía, José Luis Parada. Buenas noches, bienvenido a Parte y Contraparte. Adrianita, muy buenas noches, un saludo a toda la audiencia. Bueno, ministro, sin duda han sido medidas importantes las que se han dictado el día de hoy. Eh, vamos a irnos a unos cuadros para recordarle a la gente que recién está enterándose de qué se tratan estos cuadros. Vamos con el primer cuadro, bono familia de 500 bolivianos. Familias que tienen hijos en colegios fiscales pagará, se les pagará a partir de mañana 15 de abril. Y las familias que tienen hijos en educación alternativa y en colegios particulares se pagará a partir del 18 de mayo. Eh, ministro, lo que se hace con este bono es ampliar el rango, es decir, que al principio era para colegios fiscales y ahora se amplía para fiscales, para particulares más y se paga a partir de prekinder. Efectivamente, eh, si ustedes se fijan, las políticas que hemos ido tomando y básicamente ha sido la presidenta Yanine Áñez la que ha estado encima viendo todo este tema de las medidas. Primero incorporamos solamente al ciclo primario. Posteriormente incorporamos al ciclo inicial conforme iban pasando también las medidas de acompañamiento a lo que es la lucha contra el coronavirus si ustedes se dan cuenta la primera medida que toma la presidenta que instruye es que se cierren los colegios a partir dos días después de que la OMS declara eh, la pandemia a nivel mundial entonces de inmediato son los primeros también que se vienen atendiendo con el tema de este bono pero viendo cómo iban avanzando el tiempo también en el tema de los colegios y los problemas que veníamos teniendo, más que todo a nivel mundial y los problemas que se venían presentando con el coronavirus, que empezó primero con muy pocos casos y ahora a nivel mundial realmente nos ha traído muchos problemas. Entonces, lo que se ha hecho es e ir incorporando después al ciclo inicial Posteriormente, hemos tomado la medida para incorporar también lo que es el ciclo secundario. Hemos estado también con lo que corresponde a las unidades educativas fiscales de convenio de áreas de educación de personas eh, mayores adultos y las unidades también ahora, hoy día, las unidades privadas. ¿Y por qué hemos incorporado las unidades privadas? Porque cuando estábamos trabajando con el bono universal, que era para aquellas personas que no recibían ningún tipo de bono, lógicamente vimos que el sector privado, los alumnos del sector privado, no habían tenido ningún tipo de bono, o sea, no tenían ningún beneficio y también sufrían el tema de la pandemia. Con esto, lo que hemos hecho es cerrar el círculo de todo lo que son los menores de 18 años que están en edad escolar, desde el ciclo, desde el ciclo inicial, primario, secundario, y que va tanto para el sector privado como para el sector público. Entonces, esta es la medida ya que venimos tomando lo único que aquí, este, este bono familia, lo que vamos a pedir a la población es un poco de paciencia. Son alrededor de 2.900.000 beneficiarios entre niños y jóvenes. Por lo tanto, para mantener algo que siempre ha pregonado la presidenta es la transparencia en el pago, que vaya directamente del Tesoro General del Estado al banco y del banco recojan los beneficiarios. Aquí este bono de familia que empezamos a pagar mañana, vamos a empezar primero con los de secundaria. Pero pedimos un poco de paciencia porque como están restringidas las horas del, de los bancos de 7 de la mañana a 12 para evitar aglomeraciones se va a respetar también el día del carnet de identidad de cada uno de, de los beneficiarios y aquí vamos a trabajar con tres semanas distintas para que podamos ir incorporando a cada uno de los ciclos que toca. Son casi tres millones de personas y es recargar en el sistema financiero. Entonces hay 90 días para cobrar este bono, no hay que desesperarse. También lo que se está haciendo, y ya se ha hecho un trabajo conjunto con el Ministerio de Economía, con el Ministerio de Educación, hemos trabajado con los listados que tenemos de los años anteriores y ahora el rupe de este año. Ministro, una consulta. ¿De sí. dónde salen los recursos? ¿De dónde está saliendo este dinero para, para habilitar estos nuevos bonos? El bono familia, el bono universal. Y ampliarlo estos, también a los colegios privados. Sí, todos estos recursos están viniendo primero de lo que fue el ahorro de lo que fue el tema de combustible que teníamos aproximadamente unos 2.100 millones de, de dólares. Y seguramente con mes que pase vamos a completar cinco meses, ese ahorro se lo está destinando a lo que son este pago de los bonos, porque es una situación especial el que tenemos en este momento por el tema del coronavirus. Aparte, también estamos trabajando con alguna postergación de algunos proyectos que no son necesarios en este momento, como algunas obras, por ejemplo, de cemento. Se destina más que todo para atender todo este problema que tenemos, la falta de liquidez en las familias y sobre todo que podamos tener la posibilidad de retribuir todo el esfuerzo y el sacrificio que están haciendo las familias y también las empresas y todo el pueblo boliviano para pagar estos, estos bonos, que es una liquidez viendo cómo evoluciona tanto a nivel interno como a nivel externo el tema del coronavirus. Bueno, ministro, la gente como siempre está participando, 720-34-234. Vamos a hablar con la gente y quieren hacerle preguntas. Vamos a esta pregunta, por favor. Buenas noches, una consulta. Mi hijo está en colegio fiscal y no tengo libreta porque al momento de inscribirlo dejé todo y no me entregaron nada. Lo único que tengo es su número de RUDE. ¿Puedo cobrar solo con ese número y con su carnet? Ministro, ¿qué le respondemos a esta persona? Que a partir de mañana, 15 de abril, podrá cobrar este beneficio si su niño está en colegio fiscal. Lo que estamos tratando es de ordenar todo lo que son las cobranzas y este sistema durante 14 años de la educación se lo manejó discrecionalmente. Muchas veces no se entregaban las libretas para las señoras y para, todas los, para todos los beneficiarios pueden utilizar la libreta del 2018, del 2019 y del 2017, de tres años, 2017, 2018 o 2019, tiene que tener una de las tres libretas, no estamos exigiendo la última, porque es esta libreta ratifica y reconoce al alumno que tenemos los, los listados del RUPE que están en este momento en el sistema financiero. Y es lo que nos permite dar transparencia porque hay el cruce, la libreta y el RUPE que tienen los bancos y la persona que tiene que cobrar, que es una persona mayor con el carnet de identidad. Porque lo que queremos evitar son los problemas que se pueden presentar. Hemos estado analizando todas las alternativas, por ejemplo, el caso de que vaya un padre y compre, cobre de tres niños, por ejemplo, siendo que la madre es la apoderada. Entonces, eso, el que, la que tiene la libreta, el, el tener la libreta nos permite la ratificación del alumno y el cruce con el rupe del 2019. Estamos dando toda la facilidad para que también puedan tener una fotocopia, porque era costumbre, en los colegios una pésima costumbre de que los directores o en la o en la inscripción se quedaban con la libreta y no eran devueltas a los beneficiarios, lo cual es un acto que no corresponde a la legalidad. Bueno, ministro, esto es importante que la gente sepa que ahora se puede utilizar este tipo de documentos, pero tiene que haber una constancia de su niño. ¿Cómo se va a evitar que haya falsificación, que no... Una persona no cobre dos veces. ¿Cómo se puede evitar esto, ministro? A ver, eh, justamente el cruce que tenemos, si tenemos esta libreta, en primer lugar reconoce al beneficiario que es el niño o el joven. Posteriormente, tenemos el rupe del, 2000, del 2020. Por lo tanto, ahí está, y ahí también está el nombre del apoderado. Entonces, tenemos... Tres factores de cruce y como cuando van al banco, la ventaja que ahí está la cámara, eh, la cámara del banco se registra y queda todo documentado del pago de ese niño. Creemos nosotros que las personas que quieran de una o de otra manera hacer alguna estafa o, o hacerse el vivo con estas cobranzas no lo va a poder hacer porque tenemos tres factores de cruce, y al final está la cámara donde va a quedar registrado quién cobró y con qué carnet de identidad. Esto es lo que nos permite dar una tranquilidad a la población en general de que los recursos son transparentes, no están viajando con un maletín para entregar aquí y allá. Se está buscando, por eso pedimos un poco de paciencia. Hay tres meses para cobrar. Este bono y no, no recarguemos en los días que no corresponde, por ejemplo, para el carnet de identidad que va a cobrar, no recarguemos para que tampoco tengamos problemas de aglomeración en los bancos. 720-34-234, ministro, la gente nos está preguntando. Vamos a la pregunta, por favor. Hola, buenas noches, soy de la ciudad de Sucre y mi consulta es cómo puedo cobrar el bono de mi hija, le robaron su carnet de identidad, si se puede llevar su certificado de nacimiento... Ministro, ¿eso se puede hacer? Sí, se ha hecho un trabajo, realmente, por eso nos hemos atrasado un poco y pedir disculpa, disculpas a la población. También está cruzado con la información del CEGIP. Por lo tanto, si usted lleva un certificado y automáticamente al cruzar con el CEGIP, vamos a tener el número de carnet de identidad de la niña. Principalmente queremos la, tener, por ejemplo, la libreta y de la persona mayor el carnet. Si alguno ha perdido también su carnet, puede, de las personas mayores o padres o apoderados, también en el banco se va a hacer la consulta en línea con el CEGIP para que esa persona que perdió su carnet y tiene la licencia de manejar se la verificará verifica número y se podrá hacer el pago correspondiente. Entonces, ministro, certificado de nacimiento, eh, cédula de identidad, puede ser también la licencia de conducir o el pasaporte. ¿Pueden servir estos documentos ahora que no hay CEGIP, por ejemplo? Efectivamente, como si perdió su carnet, lógicamente no le vamos a pedir que vaya a sacar porque no se está, o no se está trabajando. Y tampoco, para tranquilidad de la población, en algún momento se, se dijo que el gobierno estaba pidiendo cartas notariadas. No se requiere cartas notariadas de ningún tipo. Por lo tanto, los mecanismos que se han impuesto es para facilitar la cobranza, pero asegurando también de que aquellos vivillos que a veces se las daban de cobrar doble o triple o por otra persona no tengan acceso a estos recursos. Bueno, ministro, hablemos del bono universal. Vámonos a este cuadro. El bono universal, ¿por qué es interesante e importante? Se paga a partir del jueves 30 de abril todos los bolivianos que no reciben ninguno de los bonos ya establecidos y que tampoco reciben ninguna renta del Estado, ni salario público o privado se pagará desde los 18 años. Ministro, ¿cómo se va a controlar esto? Porque sí ha habido muchas críticas hacia el gobierno, porque se había pensado en esa primera parte de los bonos, pero no llegaba al grueso de la población. No nos olvidemos que el sector informal es realmente grande en Bolivia. Eh, se ha ido trabajando conforme hemos ido teniendo primero los que estaban formalizados. Es una especie de premio, podemos decir así, al que está formalizado. Por ejemplo, las personas más vulnerables, en este caso las personas de la tercera edad y los niños. Es, ellos fueron los primeros en atenderse. En seis días hemos pagado entre renta dignidad y lo que es el, el bono, eh, lo que es la canasta familiar, aproximadamente un millón de personas han sido pagadas. Por eso, diariamente el sistema financiero puede estar cancelando de 100 a 120 mil personas sin agolparse tanto y siendo pacientes para evitar lo que es eh, para tener el distanciamiento social. Lo que estamos haciendo aquí es básicamente aquellas personas que no tienen ninguno de los bonos que ya lo tenemos en listados ya tenemos las listas tenemos cuáles son los beneficiarios, por ejemplo, en cada uno en, en el tema de, del bono familia van a ser 2.900.000 personas y se va a ir cruzando también con todo lo que se refiere a la canasta familiar y evitar el cruce del pago y realmente llegar con el bono universal que pensamos que puede estar entre los 3 millones y medio de personas a cuatro millones que estarían recibiendo este beneficio del cruce que hacemos de todas las bases de datos de todos los beneficiarios anteriores. Por eso es que nos estamos dando hasta el 30 de abril para empezar el pago de este bono. ¿Y qué cuáles son los requisitos para cobrar este bono, ministro? Simplemente el ser boliviano y tener su carnet de identidad y demostrar como que no está en ninguna de las bases de datos. ¿Y como si, demuestra... por ejemplo, Ajá. una persona eh, cobró por dos, tres hijos o un hijo un bono o tiene alguno, inmediatamente va a saltar en el sistema y no tiene acceso. Pero simplemente es ser boliviano y tener el tema del carnet de identidad y lógicamente se le realizará el pago correspondiente. 720-34-234, vamos a las preguntas de la gente, por favor. Tenemos WhatsApp. Buenas noches. Una consulta sobre el bono familia para estudiantes de colegios privados. ¿Es para todos en general, aunque trabajen los papás y perciban un salario? Ministro, ¿cuál es la respuesta para esa persona? Es para todos los, los niños y jóvenes. Por lo tanto, aunque trabaje el papá, aunque trabaje la mamá, el beneficio sí lo cobra. No tiene ningún problema. ...y en el sector privado... ...que son mucho menos... ...creo que están por 336 mil... Eh, ...alumnos... ...y en el fiscal... ...y todos los otros ciclos... Eh, ...tanto en convenios... ...estamos hablando de 2 millones 500... ...y unos 336 mil... ...la parte privada... ...y todos tienen el derecho... ...no hay aquí ciudadanos... ...de primera o de segunda... ...todos somos bolivianos... ...el coronavirus no está escogiendo si uno tiene, no tiene, de dónde es, cómo viene. Nos está afectando a todos y, la, y lo que quiere la presidenta, la instrucción ha sido precisa, que ningún boliviano deje de tener el beneficio de algún bono para también apoyar a todo lo que es el sacrificio del pueblo boliviano en este tiempo en que se demuestra que el país, a pesar de los casos que tenemos, es de los decesos más bajos y el 94% de la población ha acatado todo lo que es la cuarentena entonces ese esfuerzo que tiene el pueblo boliviano para quedarse en su casa el sacrificio eh, la presidenta ha dado instrucción y el gabinete ha trabajado a marcha forzada con todos estos mecanismos que son complicados por eso si sí hay errores mil disculpas lo que queremos es llegar a toda la población sin ninguna excepción y sin discriminación de ningún tipo. ¿Cuándo se empieza a cobrar este bono universal, ministro? ¿Desde cuándo? Esto viene desde el 30 de abril que ya van a poder cobrar el bono universal. ¿Y cómo, cómo hemos procedido? Ajá. Primero, el tema de la canasta familiar. Ya hemos hecho más de un millón de pagos entre renta dignidad, porque acuérdese que también teníamos el recargo de los sueldos y salarios. Entonces, esta progresividad es la que queremos pedirle a la población un poco de paciencia, tolerancia, que al final estamos viendo de que todos lo están cobrando. Los recursos están asegurados y hay 90 días para poder cobrar este bono. No es que si no va en esta, en esta etapa o en la semana que toca puede perfectamente en los 90 días posteriores que esperamos ya pueda un poco aliviarse el tema del, de la presión en los bancos, podamos nosotros cumplir con todos los bonos y sobre todo cuidando que el distanciamiento social el, lo, la, no juntarse mucho sea la línea para que no tengamos más problemas. Ahora, ministro, la pregunta que nos queda a todos. Hay gente que trabaja en empresas privadas y no están recibiendo un salario. Bueno, las empresas privadas no están produciendo. ¿Hay algún beneficio para este sector? Se ha creado un plan de emergencia de apoyo al empleo, porque hemos visto también que el esfuerzo que están haciendo las empresas es un esfuerzo muy grande y este plan de emergencia de apoyo al empleo también tiene el objetivo de garantizar los puestos de trabajo. Se están otorgando créditos a todas las empresas para que puedan cobrar por cada uno de los, por cada trabajador, dos salarios mínimos. O sea, dos salarios mínimos son aproximadamente 4.400 bolivianos. Si usted tiene 10 trabajadores, puede recurrir por 4,400 por cada trabajador, que equivale a dos salarios mínimos para poder pagar automáticamente salarios presentando la planilla, y eso va, va a ser el crédito en el banco, presentando la planilla con los aportes a las AFPs correspondientes y las planillas que son aprobadas siempre en el Ministerio de Trabajo. Ahora, ministro, eh, se habla también del plan de apoyo al pago de salarios. Si uno no trabaja, no produce, eh, se puede tener estos créditos. Se hablaba de que son 18 meses de plazo y los primeros seis meses no se paga ni capital ni interés. ¿Cómo se maneja esto? Por favor, aclárenos. A ver... Si usted tiene, por ejemplo, un 44 mil bolivianos, en 18 meses esa plata la saca del banco, la paga a sus trabajadores porque no está produciendo en este momento por el tema de la cuarentena y lo que hace simplemente seis meses no va a devolver, no va a pagar ni intereses ni capital. Esa es la gracia que tiene de seis meses y un plazo de 18 meses, porque suponemos de que, dadas las condiciones que se están dando a nivel internacional, como también nacional, ya hay que ir pensando, y eso ya lo ha planteado la presidenta, ya estamos trabajando hace varios días en cómo salir de esta pandemia, porque ya la OMS hoy ya determina como una decisión de que vamos a tener que convivir con el coronavirus, que el coronavirus no se va a ir de la noche a la mañana. Y este esfuerzo es para estar preparados para que a ningún boliviano le falte la salud y pueda curarse, porque mucha de la recuperación también en los 15 días y muchas veces cuando se prolonga a 30, es tener los establecimientos especializados para una curación más rápida y más segura. Entonces, se ha trabajado con todo lo que es el 10% del presupuesto asignado a la salud, que ya eso se hizo por instrucciones de la presidenta en enero, entre enero y febrero, cuando no había el coronavirus, no teníamos todavía el tema del dengue, el tema de la influenza que nos ha estado atacando. Entonces, esos son los recursos que en este momento están habilitando eh, hospitales especializados, están habilitando equipos, respiradores y sobre todo dar las condiciones para que cualquier boliviano independiente de la clase social, independiente de su ingreso tenga las posibilidades de salir vivo sin problemas en el tema si es que tiene el coronavirus. Bueno, eh, ministro, 720-34-234, vamos a otra pregunta que nos hace llegar la gente. Una pregunta, por favor, al ministro, un ejemplo. El Beni tiene muchas dificultades de acceso, especialmente en el Timnis. Muchos padres nunca salen a los bancos. ¿Habrá banca móvil para pagar esos estudiantes? Muy buena pregunta, ministro. ¿Qué se va a hacer con el área rural? ¿Cómo se va a llegar donde no hay bancos? Ya, eh, en primera instancia, si ustedes se fijan, si estamos con este tema de poder pagar en seis días un millón de, de, de pagos en el sistema financiero, va a quedar efectivamente un margen, pero quiero decirles de que vamos a llegar hasta la última escuela, hasta el último rincón del país, ya estamos coordinando con el ministro de Defensa y también en, en el con el Banco Unión y un poco también el tema de la policía para ver cómo llegamos a aquellas aquellos lugares donde la accesibilidad, como es el caso del TIPDIS, como hay otros lugares, podamos llegar para que este beneficio pueda alcanzar. Ya en la ciudad estamos trabajando con el SENACIR y una brigada con seis vehículos para entregar a las personas mayores de 60 años que no se pueden mover, que no tienen quien las lleve a los bancos, lo que había antes, la entrega del pago en sus hogares. Entonces ya estas comisiones que tienen la experiencia van a empezar a trabajar y llegar a esos hogares así que a las personas que tienen problemas de movilización aquellas personas de la tercera edad que no pueden moverse o que no pueden salir por alguna razón está a, habilitándose con el Senacir, una el teléfono de línea gratuita que podamos nosotros pedir y va a llegar el pago. Y con, los con el Banco Unión vamos a trabajar con lo que viene a ser a nivel de provincias lo que es la, la banca móvil, para llegar a aquellos lugares que no tengan un banco o que sencillamente no tengan el acceso a los lugares para cobrar este beneficio. Ahora, ministro, eh, vamos a un último cuadro, que es plan empleo. Eh, se dispone un fondo inicial de 1.500 millones para micro, pequeñas y medianas empresas. Será a cinco años plazo. Tendrá un año de gracia. Se beneficiarán a más de 720 mil micro y pequeños y medianos empresarios. Micro, pequeños y medianos empresarios. ¿Cómo se va a hacer esto, ministro? ¿Cómo, cómo se va a llegar a determinar esto? Aquí hay, hay varios sistemas que tenemos en los cuales los pequeños y el microempresario es cuando manejan, también son parte de las empresas familiares que tienen eh, menos de nueve trabajadores, entonces que muchas veces ocupa la, la mano de obra de la propia familia ellos también pueden acceder a, a un crédito que esto sí va a estar a cinco años y lógicamente con una tasa preferencial para que puedan acceder también a estos recursos. Porque justamente hay muchas de estas pequeñas y microempresarios que están sufriendo también el mismo problema. Entonces, vía la banca, porque tenemos varios eh, pymes, varias instituciones que manejan microcrédito, crédito eh, eh, de menores montos, que pueden ellos acceder a estos créditos que van a estar con un plazo de cinco años y con una tasa preferencial que va a estar menos del 5%. Ahora, eh, ministro, en total, ¿a cuántas personas llegan llegarán ustedes con sus bonos? Bueno, entre lo que son bonos, entre lo que son, primero, eh, el tema del de bono, bono de bono familia, estamos llegando aproximadamente a 2 millones. 900 mil personas, casi 3 mil. Estamos llegando también en lo que es el, el, el bono universal a unos 3 millones y medio, 4 millones de personas. Y también en lo que corresponde a los programas especiales de apoyo a la pequeña y mediana industria, estamos hablando de casi un millón. Y entre... Los ancianos y las personas de la tercera edad, eh, las madres que reciben bono Juana Zurduy y también el tema de los discapacitados que eh, están desde moderado a, a grave y muy grave, yo creo que estamos bordeando 12 millones de personas. Estamos posiblemente en 13 millones y medio de personas en Bolivia con las proyecciones que hay estaríamos hablando casi de un 90% y seguramente vamos a tener también en algunos casos, algunos pagos que pueda una, una persona, una familia recibir dos o tres veces. eso es Entonces, ¿sí podrían recibir dos o tres veces si cumplen estos requisitos, varios de estos requisitos? O sea, no es que solo reciben una vez, sino más. Van a haber, pero van a haber casos mínimos en que los que pueden tener por ejemplo, una familia que tenga hijos en el colegio y que a la vez tengan una persona mayor de edad que esté viviendo también en la casa. Entonces, el beneficio de la familia, cumpliendo con los requisitos que tenemos, hemos hecho, estamos haciendo un, eh, eh, una compatibilización de todo lo que son, van a ser mínimos, así que creo que el beneficio que estamos llegando a más de 12 millones de personas, creemos nosotros de que era lo que necesitaba la envergadura de semejante pérdida que tenemos en este momento, porque el sacrificio del de pueblo boliviano implica básicamente poder responder a la nueva forma de salir del coronavirus que se está trabajando no solo en el país, sino también a nivel mundial. Ahora, ministro, ¿la economía nos da para mantener estos bonos durante tres meses? Lo que estamos haciendo hasta este momento es dar la posibilidad de mantener estos bonos, en algunos casos por una sola vez y dependiendo del tiempo en que estamos con la emergencia sanitaria. Uh -huh. Por lo tanto, van a estar los recursos, los recursos están garantizados y lógicamente también vamos a recurrir, eh, se están abriendo muchos fondos a nivel internacional para todo lo que es el apoyo del coronavirus, por lo tanto Bolivia no puede, no puede quedarse atrás en esto y lógicamente todos los países, la mayor parte de los países están recurriendo también a estos fondos que se están creando en organismos internacionales y también en, muchos, en muchas organizaciones en algunos casos también eh, financieras mundiales que para apoyar primero la salida del coronavirus, cómo se va a salir cómo se va a convivir con él y la segunda de tener también montos de recursos para una recuperación posterior Ministro, eh, ¿qué pasa si esto se alarga más? Más allá del, del 30 de abril ¿Cuánto tiempo podremos mantener es, este tema? Yo creo que lo que se está haciendo es, es ser serios en, en todo lo que es este manejo. Por eso es que hemos ido trabajando progresivamente con el tema de los bonos y los beneficiarios. Estamos confiando en que primero podemos ir tomando algunas medidas de salida que nos permita ir volviendo un poco a la actividad por sectores estratégicos y, sobre todo, que puedan y tengan las condiciones y no impacten en una en un mayor peligro por el coronavirus. Y se están tomando también las medidas para poder trabajar, hacer las gestiones suficientes para que tengamos, en un momento dado, si se requiere, también el apoyo de los organismos internacionales y de créditos externos para poder mantener lo que es el funcionamiento económico del país en general. Bueno, ministro, tenemos una última pregunta por nuestra línea WhatsApp. La gente está participando. Vamos a esta pregunta. Buenas noches. Eh, yo recibo el bono Juana Zurduy, mi esposo desempleado. ¿A él le corresponde el bono universal? ¿Y qué pasa con personas separadas? Gracias. Repito la pregunta. Buenas noches. Si yo recibo el bono Juana Zurduy mi esposo desempleado, a él le corresponde el bono universal y qué pasará con las personas que están separadas? ¿Cuál es la respuesta, ministro, para, este, para esta señora o señor? La misma respuesta que, que siempre ha manejado y el criterio que ha dado y la instrucción que ha dado la presidenta. Todos nos beneficiamos independiente de la situación. Si están separados, ese es otro tema. Igual va a recibir el tema de lo que es el el bono, el bono universal. Y si tiene un hijo, también igual lo va a recibir. O sea, no se están eh, categorizando en este momento los estados, ni civil, ni si es divorciada. esto Si usted se fija, vamos a tener 2.900.000 niños que eh, van a recibir el beneficio, pero ahí, hay los que pagan impuestos, los formales, los informales, los solteros, los casados, los viudos, entran todos sin ninguna excepción porque lo que universaliza este pago de los 2.800.000 niños que se benefician es el niño como beneficiario. Y eso va a la familia, que es la persona mayor que es la que cobra. Por lo tanto, las políticas que hemos ido complementando con el crédito, eh, la suspensión de lo que es el pago de intereses más capital por tres meses, más el tema de salarios, hacen una política en, integral de beneficio a la población porque eso era lo que el país necesitaba y lo que, el esfuerzo que se está haciendo es inmenso, pero se lo hace también en retribución a todo lo que está haciendo el pueblo boliviano hasta el último rincón del país estamos inclusive en este momento con un problema en la cual no, no se contaba a nivel internacional en que mucha gente que estaba trabajando en otros lados en, de distintos países la migración directamente volviendo otra vez a sus países es muy alta aquí han habido vuelos que salen para Alemania para Francia porque ¿Dónde es donde se siente seguro uno? En su país. Y la preocupación de la presidenta es ¿cómo podemos dar esa seguridad en el país? Estamos con ese problema. Hay un poco de, yo diría, un, un aumento muy fuerte de los bolivianos que quieren regresar, porque lógicamente las condiciones que está dando el coronavirus a nivel internacional no son las que ellos tenían en un momento dado entonces también se está analizando también se está trabajando por eso las disculpas al pueblo boliviano si es que se cometen errores pero ha sido algo realmente desastroso para la economía ha puesto de rodillas a las economías más poderosas a los sistemas de salud más eficientes y en este momento está haciendo que todos, científicos, economistas y todos, estén buscando cómo salir adelante después de semejante problema a nivel mundial. Ahora, ministro, mi última consulta antes de despedirlo. Eh, ¿Qué va a pasar con el tema de los impuestos? Eh, Eso también es algo que preocupa a la gente. A ver, hemos... Tenemos en, el, en, en la asamblea un, un primer, una primera ley del perdonazo, una deuda de casi 41 mil millones de bolivianos que ya fue viendo el tema más que todo de aliviar a las empresas. Y en el tema de impuestos se está haciendo un seguimiento y revisión. Ya hemos postergado el pago de todo lo que se refiere al tema ...de las obligaciones tributarias que hay, como ser el tema de IVA... ...el tema de la presentación de las declaraciones juradas... ...lo mismo tanto en aduana como en el servicio de impuestos nacionales... ...y en lo que es la autoridad de impugnación... ...todos los juicios que estaban pendientes están en este momento eh, bloqueados... ...no están avanzando ni se están tomando medidas... ...por lo tanto también eh, se está trabajando en este momento para ver cuál es la evolución, así como hemos dado liquidez a la empresa privada también en el pago de impuestos, como ser el impuesto a las utilidades, ahí también de la misma manera estamos viendo la evolución y dependiendo de cuál es el grado de actividad económica y de perjuicio que tiene, seguramente vamos a estar permanentemente observando y viendo qué medidas se toman. Ministro, gracias por acceder a nuestra entrevista, sin duda. Yo creo que las preguntas que tenía la gente han quedado aclaradas y ya podrán acogerse a uno u otro beneficio. Gracias, ministro. Espero tenerlo la próxima semana para que sigamos hablando más de la economía en Bolivia. Bueno, un saludo a todo el país y sobre todo hasta los últimos rincones donde llega Bolivia TV. Tener la tranquilidad, le va a llegar el beneficio. Vamos a hacer brigadas. Y también está haciendo un trabajo excepcional las Fuerzas Armadas, la policía y también todo el sistema financiero, especialmente el Banco Unión, a pesar del, de todo lo que pueda estarse viendo, pero es un recargo muy grande y vamos a llegar hasta el último rincón del país para atender al último boliviano donde se encuentre. Esa es la instrucción de la presidenta, por lo tanto la vamos a cumplir. Un saludo, que Dios los bendiga. Gracias, buenas noches, ministro.